y para los especialistas de la antropología, todos estos temas de la diversidad étnico-cultural eh, son temas de mucho debate y que siempre eh, requieren de renovados esfuerzos de actualización y de trabajo. Si los propios antropólogos no nos ponemos de acuerdo de cuál es la diversidad lingüística en este país, imagínense ustedes ese enorme universo que nosotros tenemos en toda América Latina, que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo así, es verdaderamente muy interesante, pero sobre todo es muy amplio. Eh, para unas pocas sesiones eh, que normalmente se tienen en un seminario. Entonces nosotros vamos a abocar las primeras tres grandes sesiones para dar cuenta de esta eh, diversidad étnico-cultural desde una visión que va desde la propia filosofía desde los pueblos originarios, desde su propia visión interior, de para ellos qué son las identidades, las diversidades y la alteridad. Y por el otro lado, las grandes, los grandes debates académicos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener profesores como Horacio Cherrupi, un gran filósofo eh, nuestro que nos va a dar un panorama sobre qué es la filosofía intercultural. Vamos a tener eh, al doctor eh, Jesús Cerna, que nos va a, pl a plantear la diversidad étnico-cultural, pero enfocada sobre eh, las descendencias afro-mestizas en México. Y por el otro lado, vamos a contar con Andrés Medina. Yo también los voy a acompañar en una eh, pequeña sesión para darnos cuenta de dos grandes conjuntos. Por un lado, el conjunto étnico-cultural en Sudamérica el Caribe y por el otro lado el de Mesoamérica y también el de Oasis América y América por el norte para que tengamos una visión de conjunto. Quizás para los antropólogos es como lo menos eh, eh, interesante porque estamos casi todo el tiempo en el debate, pero como tenemos colegas que vienen desde el mundo y el campo del derecho, entonces para ellos eh, es menester conocer a los sujetos de derecho, es decir, los sujetos sociales sobre los cuales nosotros discutimos. En un segundo bloque, nosotros vamos ya eh, típicamente a trabajar lo que eh, eh, nosotros conocemos como el constitucionalismo intercultural, es decir, eh, eh, ah, perdón, la, las herramientas epistemológicas, que es eh, cuáles son esos conceptos y categorías claves a través de la cual nosotros eh, eh, aperturamos digamos, el conocimiento. Eh, y nosotros nos enfocamos en dos grandes bases sólidas. Por un lado, partir de una crítica, pero una crítica desde la raíz, desde los orígenes, eh, para pretender eh, serla, eh, necesariamente tiene que ser desde las voces de los pueblos originarios y sobre todo desde la crítica jurídica. Entonces nosotros vamos a alimentar un diálogo. Por un lado, ¿cuáles son esas grandes construcciones de los eh, pueblos originarios desde la visión popugiana, por así decirlo? la visión de las fuentes tradicionales indígenas, eh, la crítica que ellos tienen a este eh, mundo de colonización y por el otro lado la crítica jurídica latinoamericana, cuál es la visión que tienen sobre lo que ha acontecido eh, en nuestra América. Y eh, en el tercer bloque, ese sí ya el de constitucionalismo intercultural, que eh, en realidad nosotros eh, planteamos esto del constitucionalismo eh, intercultural no porque crean ustedes que estamos muy convencidos de que ese era el término, sino que simplemente es, por así decirlo, un término, como decía el, el, el doctor Oscar Correas, que es una provocación, una provocación eh, para que ustedes reaccionen, de que alguien levante la mano y diga, ¿por qué no un derecho multicultural? Y cuando eh, se discute que es el multiculturalismo y que está detrás de un debate multicultural, eh, que está detrás de un debate monocultural que está debat, eh, detrás del debate pluricultural, inter, o incluso ahora lo que se plantea, lo transcultural, entonces ahí vamos a comenzar eh, a tener pues, todo, un, todo un debate, eh, pues no solo esquizofrénico, sino plural y dinámico. Pero nosotros no queremos simplemente especialistas que nos apabullen un poco como hoy este, con ese espléndido conocimiento, sino que necesitamos ir instaurando una dinámica nueva aquí en el seminario en donde nosotros podamos eh, orquestar un debate, incluso eh, preferentemente también eh, eh, dándoles espacio para que ustedes participen. En el, eh, la versión anterior teníamos un grupo casi de como de 60 estudiantes y lo cual dejaba muy poca capacidad de dinámica entre los estudiantes y los profesores. Había, eh, nos alargábamos incluso mucho en las sesiones para poder hacer ese propósito. Pero me parece esto eh, que tenemos el grupo eh, que hoy eh, pues nos han pedido disculpas muchos compañeros, sobre todo algunos que vienen de, de fuera. Vamos a tener dos canales. Eh, un canal en Jalapa, en donde van a ver profesores del Seminario de Derecho Romano y de Derecho Indígena, que instauró desde hace muchos años nuestra querida doctora, que ya no está con nosotros, eh, Mercedes eh, Galloso y Navarrete, eh, pero que ahora eh, su hijo, exdirector de la Facultad de Derecho, el doctor José Luis Cuevas Galloso, nos va a estar acompañando con un grupo de intelectuales muy valiosos en la ciudad de, de Jalapa. Y... Eh, eh, a partir de la próxima semana, en Ecosur de San Cristóbal de las Casas, nos va a acompañar un grupo muy importante, no solo de investigadores chiapanecos eh, muy importantes, como es el caso de la doctora Raselly Burguet, la doctora Elisa Cruz Rueda, el doctor eh, José Orantes, y eh, pues de mi hermano Marcos Chilón, eh, con quien tenemos eh, una muy estrecha relación, nos van a hacer favor de ser la sede para las transmisiones en San Cristóbal de las Casas. Eh, ellos vamos a eh, tratar de hacer un enlace a través del cual ustedes también puedan eh, comunicarse con ellos y que podamos este, tener vis a vis este, eh, formas eh, alternas. Eh, quisimos eh, en algún momento que en la Universidad de San Carlos de Guatemala poder tener una transmisión con ellos de las dificultades técnicas que ustedes imaginarán que tienen las universidades de Centroamérica no es fácil y particularmente sobre todo pues eh, las necesidades también eh, financieras que eh, las carencias financieras que tienen las universidades lo hacen difícil en el tercer eh, en el cuarto bloque nosotros hemos pensado ya en una última instancia definitiva que tenemos mucha preocupación sobre todo con los estudiantes que es eh, particularmente eh, que normalmente en estos seminarios nosotros venimos a aprender eh, un conjunto de herramientas, eh, pero nos ponemos muy nerviosos sobre cuál va a ser la manera de nuestra inserción en el seminario. Entonces, yo lo que les diría es que no se preocupen, nosotros vamos a ver en la sinergia de las capacidades, aptitudes, habilidades de cada uno de nosotros, cuáles son eh, finalmente los intereses individuales de cada uno las necesidades incluso algunos eh, ahorita nos vamos a presentar vienen de eh, ONGs, otros vienen de comunidades indígenas unos vienen de muy cerca, otros vienen de muy lejos otros están más habituados al ámbito académico eh, de manera que tenemos intereses múltiples pero en esas medidas no vamos a, a soslayar el, los aspectos individuales de cada uno de ustedes eh, por favor, transmítanos eh, todas sus necesidades, todos sus requerimientos, también didácticos, pedagógicos, pero siéntanse como en una casa de humanidades, una casa de la UNAM, pues, eh, en donde nosotros lo que queremos es nutrirlos eh, justamente de todos estos eh, canales institucionales. ¿Por qué lo hacemos en una universidad, en una casa del pueblo u otra cosa? Pues porque nosotros pensamos que el edificio de la universidad, al final de cuentas, debe de contribuir en el cambio social, en la transformación de nuestras sociedades. Y entonces el espacio académico no es un corazón coraza, diría Benedetti, sino es eh, un espacio de reflexión rural, en donde podamos tener, contar con la participación efectiva de los eh, diversos pueblos que nos han acompañado en muchos otros eh, seminarios y por el otro lado eh, también en una mecánica en donde estén los especialistas pero que lo bajen a la manera eh, nos dice Claudia, de talleres es decir, que por ejemplo habremos antropólogos que nos interesa mucho el, el amparo perintaje. o un, un peritaje cultural y que tengamos mucho interés de eh, aprender cómo hacerlo, cómo vamos eh, a ejecutarlo, y habrá en otros campos, no sé el, quizás eh, eh, el caso de las jurisprudencias o un amicus curie por ahí que a lo mejor nosotros no tengamos este, el menor interés entonces nosotros vamos a dejarlos a ustedes para que decidan de la forma en que quieran ir participando pero que por lo menos a diferencia de otros cursos en donde ustedes solamente son rece receptivos de toda esta protección internacional y nacional de los pueblos indígenas esos grandes debates de las epistemologías, axiologías y metodologías que ustedes más que eso eh, aprendan a ser eh, eh, participativos, comunicativos, y que se hagan no solo de estas metodologías, sino que eh, en base a los conocimientos adquiridos puedan tener eh, las posibilidades para ustedes mismos desarrollar talleres. Entonces, en la última fase, eh, de, no de nuestra vida, sino del, del curso apenas, eh, lo que vamos a hacer es justamente eh, eh, herramientas, pero ya más de carácter cualitativo, para que ustedes puedan elaborar trabajos académicos para los que no están acostumbrados a eso, eh, y por el otro lado para... Eh, eh, eh, los juristas que no tienen un, una visión de qué es la etnografía, pues que aprendan a hacerla y por el otro lado también las comunidades para que eh, sin querer a lo mejor eh, eh, querer eh, realizar un trabajo meramente académico, bueno pues que aprendan cómo es que los académicos trabajen y de esa cuenta pues que tengan ese diálogo, eh, eh, esas epistemologías eh, complementarias eh, y sobre todo de diálogo intercultural entre todos nosotros entonces tenemos varios eh, invitados especiales la mayor parte de los profesores sería muy largo irlos presentando pero la mayor parte de los profesores que esto lo vamos a subir a las redes sociales lo vamos a hacer público porque luego eh, eh, es muy importante que ustedes sepan quiénes van a ser sus profesores cuál es la línea de trabajo nosotros queremos decirle que nuestra línea de trabajo es una línea de la crítica jurídica eh, pero eso no es óbice a que nuestra visión no sea plural, a que nosotros también aquí aprendamos a debatir en el marco de una tolerancia con eh, ponentes que a lo mejor pues, no se encuadren un poco a pues, nuestras ideologías ya sea partidistas o incluso religiosas o ideológicas, todos los seres humanos tenemos la plena capacidad de disentir, pero siempre en el marco de un debate de tolerancia y un debate en donde nos enriquezcamos todos nosotros o todas nosotras eh, eh, de una manera colectiva. De esa cuenta que, eh, eh, para no hacerles más largo pues eh, la, la, la, esta provocación, ¿verdad? Eh, la idea es... Tener profesores mexicanos de México, lindo y querido, pero en la medida de nuestras posibilidades, eh, tratarnos de tener una misión también latinoamericana. Entonces, eh, por eso vamos a invitar profesores como Horacio Cherrupi, eh, eh, como eh, el doctor Bolmer, eh, como profesores también que en algún momento eh, podrían venir de Puerto Rico, como es el caso de nuestro querido el doctor Carlos Rivera Lugo, que lamentablemente no vamos a poder tener ahora, pero eh, en realidad con todos estos eh, profesores eh, hemos trabajado a lo largo de mucho tiempo, son profesores de excelencia, tienen muchas obras publicadas, eh, y también los eh, profesores mexicanos son profesores que tienen en sus respectivas universidades pues todo un grupo y un conjunto de trabajos. Muy importante destacar también es la participación de la gente en Chiapas, reitero, porque es gente que tiene un grupo, un núcleo de trabajo muy importante, hoy no nos pudieron acompañar en la transmisión, porque tienen un evento sobre procesos electorales en Chiapas, justamente hoy y mañana, que incluso de hecho lo van a estar transmitiendo, por si ustedes tienen interés, y que ya la próxima semana la doctora Elisa Cruz Rueda y otros colegas se integran también en nuestro seminario como los coordinadores de sede eh, por allá y también nos va a estar acompañando el doctor José Luis Cuevas entonces no se sientan ustedes tan desangelados de estar este eh, eh, eh, que somos eh, pocos ahora pero en muchos seminarios, créanme eh, los más eh, fructíferos en donde yo he estado eh, no, normalmente es en donde habemos pocos pero muy interesados en, en la problemática eh, en vez de tener estos grupos muy amancebados y llenos de estudiantes, eh, preferimos que también haya gente más bien interesada en los temas. Eh, tan es así que hay compañeros que vienen repitiendo aquí nuestros seminarios. Eh, y en ese sentido, pues nosotros les agradecemos a todos. Queremos entonces eh, un poco mostrarles estas líneas de trabajo, eh, mostrarnos eh, transparentes en. en trabajo en donde les vamos a hacer llegar desde este momento eh, el programa, eh, los profesores, eh, eh, vamos a compartirles también un drive que tenemos eh, más o menos como unas eh, 200 lecturas, yo creo, ¿verdad, Iván? Eh, eh, Iván es la persona eh, eh, técnica del equipo, eh, antes de comunicaciones, nos, nos, de, comunicaciones sí. de Facebook, de mensajes. En fin, todas las redes sociales es gracias a, a Iván. Él es eh, una parte nodal, eh, toral de nuestro, de nuestro equipo. Él todos los años eh, nos acompaña eh, con una eficiencia y con un profesionalismo que siempre le agradecemos. Y por el otro lado, eh, vamos a tener otros estudiantes de apoyo para que eventualmente cuando ustedes tengan cualquier otra necesidad, bueno desde eh, conocer un poco el, eh, la, eh, oficina el, la oficina virtual es la Pamela, eh, sí, Pamela eh, y eh Pamela Martínez eso. García, Masín, y, Sofía García. y Sofía García ellas están en la oficina virtual ellas son las que les responden a sus comentarios, a, a, a, los, a los correos electrónicos eh, eh, ellas no nos pueden acompañar porque tienen otros eh, compromisos eh, sin embargo vamos a tener también la presencia de estudiantes que nos van a apoyar aquí, para, por si se pierden en Coyoacán que no creo, pero en eh, eh, dado caso es que, eh, si, si tenemos que sacarlos o tenemos que ir al ministerio público para que está muy cerca Cerca de aquí también, este, para eh, realizar algún trámite, también nos podemos apersonar nosotros. Siéntanse en casa, pues, eh, por favor socialicen además el evento. Eh, nos, eh, nos interesa también que hayan más eh, colegas interesados y que eh, se apersonen, sobre todo porque eh, tenemos suficiente cupo, me parece, para que más personas de pueblos originarios, eh, aquí el compañero viene de Guerrero. Eh, que nos puedan acompañar eh, con nosotros, es gratuito para las personas de pueblos originarios eh, para otros eh, colegas quizás ya tenemos en el cupo virtual, yo creo que ya estamos en teoría ya estamos llenos pero en realidad en el salón tenemos espacio, no va a ser este salón el salón de clases, creo que eso ya eh, perdón que ya lo repita, va a ser arriba, va a ser un aula un poco más pequeña, aún nos eh, pudieron prestar es eh, limitado, pero todavía... Es limitado, limitado, pero todavía creo que hay como unos 20 asientos, eh, pero no se crean, no es tan grande el espacio, entonces tampoco podemos aceptar un grupo muy masivo, como ¿verdad? El pasado, eh, sí. Como el año pasado, ya no... Ya va a ser muy difícil. Este, no sé qué se me está escapando. Este, pues nada, yo creo que sí, esos son los objetivos, no solamente la reproducción de talleres, sino la, la posibilidad de de ser más eficaces en el acompañamiento y, y sí sobre el constitu constitucionalismo intercultural yo creo que tiene que ver con eso la Constitución General dice ¿no? que México es una nación multicultural eh, claro fuera de la discusión entre la multiculturalidad y la interculturalidad digamos que sí es el reto bueno eso dice es, es parte de lo que dijo la conferencia el doctor José del Valle pues entonces vamos a hacerlo como diría Kelsen, eficaz. Vamos a hacerlo real. ¿no? Porque muchas veces decimos, eso dice la ley, la ley dice esto, pero ¿y entonces cómo lo hago? Desgraciadamente, este, pues son uno de los problemas fundamentales, algo que me ha llevado a, a insistir insistir en este tipo de, de, de actividades, es que, como estudiante del derecho, eh, en licenciatura, yo les digo, les confieso, Compañeros, incluso hace años, muchos, lo suficientes, siempre decíamos: Bueno, bueno ¿y tú qué vas a hacer cuando seas licenciado? ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande, etcétera? Y yo siempre me externé con interés de, de, de, de los derechos de los pueblos indígenas y del de derecho. De los Entonces, la respuesta de los compañeros, fíjense, es muy especial. Era ya en ese tiempo no se hablaba tanto ¿no? de derechos humanos, lo que nos también hablar de los pueblos indígenas, desde el derecho, hablo como desde mi formación de jurista, porque tal vez para activistas, antropólogos, este, profesionales este, de otras áreas, digan, eso ya está superado, pues, no, el, desde el aspecto jurídico no está superado, ese es el problema. Entonces ahí me decían los compañeros, ¿por qué no estudias tecnología? Porque no, fíjate, porque estás aquí, Yo, era casi como colocarse, ¿saben?, en el siglo XVII, en el siglo... Sí, en el siglo XVII, donde se discutía sobre si los pueblos indígenas tenían racionalidad, tenían alma, ¿sabes? Era como decir, bueno, los indígenas eh, no tienen derechos, este, o sea, era, era un poco esa discusión. Eh, termino la licenciatura, quiero hacer una tesis en relación a la autodeterminación de los pueblos, y lo que yo encuentro es rechazo de los profesores, del profesor en ese caso que tenía que hacer el trámite de eso, entonces así, constantemente fui dándome cuenta de la necesidad desde el área jurídica por eso mi asistencia desde el área jurídica así es compañera este, bueno, soy Gabriela <risa> mucho gusto Gabriela eh, estaba diciendo el, el doctor José Day, algo que me llamó mucho la atención de que era un porque somos seres entonces, y luego habla de que construimos la individualidad y entonces Estás hablando que si sí tenemos todo en el siglo, no sé, 16, 17, ¿no? Si sí, allá no, no tenemos alma. algunas poblaciones, ¿no? En, más bien algunos individuos o seres o personas, ¿no? Pero es como interesante, ¿no? ¿Qué, qué término pudiera quedar, ¿no? Correcto, como somos seres humanos, somos seres vivos, somos individuos, somos humanos, no somos sapiens? Porque también ¿no? no, la lengua se va y se va y se va, ¿no? Y, se va y, y, y entonces me pareció ahorita como muy interesante escuchar eso de seras, ¿no? Y ahorita hablas tú y también no. Entonces. Son discusiones yo creo ¿no? que se insertan dentro del desarrollo de la humanidad misma, de identificarse a sí mismo como algo, como alguien, eh, dentro del, de todo ese proceso que es este, el planeta y, y la humanidad y la vida misma, supongo si sí ha habido procesos históricos tal vez Carlos pudiera responder más en ese sentido pero este, yo lo veo desde el término eh, y categorías jurídicas como los derechos humanos como el naturalismo en el cual se fundamentan los derechos humanos y hace, ya ha tenido eh, sus variantes ¿no? eh, en la interpretación entonces en un principio hablan sobre la racionalidad porque si somos humanos, somos seres humanos entonces acuérdense en aquel momento por la conquista todos somos hijos de Dios somos españoles ¿no? somos los reyes católicos entonces todos somos hijos de Dios y si todos somos hijos de Dios este, entonces todos debemos de ser tratados iguales Todo, entonces está ese concepto de la igualdad ah, pero para ser iguales entonces tenían que buscar eso que te hacía ser humano y ser iguales, o sea, ser iguales todos como hijos de Dios Pues la racionalidad, pues el en alma entonces esa discusión este, que llevó a Bartolomé la de las Casas en, y antes de los Montesinos ante la corona para decir que, que lo que estaban haciendo acá los conquistadores y, y que eran las personas que vivían acá eran personas racionales y que eran personas eh, como ellos mismos que eran hijos de Dios y todo este, este argumento y que tenían también órdenes internos, que tenían... Eh, sociedades construidas y un desarrollo propio distinto pero estaban hablando ya de un orden o sea, yo hablo pues, desde este punto de vista este, de abogada porque trató de defender esa, esa posibilidad de no la del estado salvaje de, de Hobbes y Locke ¿no? que si bien ellos como, también se ha retomado su obra como eh, esos inicios de la formación de la adopción de lo que ahora consideramos como derechos humanos también Justificaban la colonización y la esclavitud con Locke ¿no? de una manera muy aguerrida. Entonces, que los mataran como salvajes, decía, decía Locke. Si no están de acuerdo con tu racionalidad, si no son seres racionales, tú tienes el derecho a conquistarlos. Estaba, estaba, también fue funcionar el funcionario público ¿no? en Inglaterra. Entonces, este, tenía que justificar la colonización inglesa y, por supuesto, lo que tiene con eso. Es decir, no son seres racionales, es decir, si no aceptan tus razones y tu forma de tu concepción del mundo, ¿no? entonces tienes derecho a masacrarlos como animales, en resumidas cuentas. Y todo por la naturaleza humana, o sea, todo viene eh, como fundamento de la naturaleza humana o de la racionalidad humana. Y de ahí radicaba, pues, si éramos iguales o no, y por lo tanto, de ahí si teníamos derecho todos al mismo o no, acceso al mismo o no Y, y bueno, eso es el origen también de la discusión, eso me encantó de la conferencia del doctor José del Val en relación a que los derechos humanos son limitados. Claro, es un invento de la modernidad, es un invento del occidente y por lo tanto también han servido como un discurso legitimador. Y siguen siendo de la violencia, y lo vemos, no solamente con los pueblos indígenas, sino a nivel internacional, y ya no quiero decir con es muy evidente, pero. Este, si de ahí violan derechos humanos pues entonces vamos a a, este, a impedir. no sé si quisiera bueno, eh, yo lo que quisiera añadir es un poquito más sobre cómo nació este proceso porque quizás eh, pues el, el, el proceso de seminario que les hemos hablado que ya son tres seminarios primero comenzamos en la facultad de derecho con un primer seminario el año pasado hicimos un otro seminario pero con Claudia nos conocemos casi como desde, no voy a decir qué, qué época, pero eh, casi como críos. Eh, Claudia, eh, ahorita se va a presentar, eh, eh, fue eh, concibiendo toda esta idea de estos seminarios, sobre todo para colocar dentro de las facultades de Derecho, que tiene una visión muy decimonómica y muy kelceniana por otro lado. eh. Sí, es la tarea que me dejó el psicólogo. <risa> e, ese, ese trabajo de, de y por el otro lado también eh, padecemos también una cierta esquizofrenia desde las ciencias sociales en el sentido de que eh, hacemos un poco uso de ese cruzo de fronteras con el derecho y esto nos lleva a posiciones que a veces eh, en vez de contribuir a un debate eh, particularmente en la defensa y consecución de los derechos de los pueblos originarios ha llevado literalmente a eh, toda una serie de, de problemáticas eh, eh, a las cuales se han enfrascado a los pueblos originarios eh, y los antropólogos han hecho eh, y han sido acusados de este extractivismo epistemológico a través del cual nosotros obtenemos la información de nuestro terreno epistemológico pero nosotros no hacemos una contribución eh, real más que un trabajo de campo, una etnografía eh, eh, de las comunidades pero en donde el conocimiento eh, nosotros lo organizamos, lo sistematizamos y lo presentamos en nuestras universidades Y en ese sentido entonces desde los años eh, 90 este, eh, comenzamos eh, dando este tipo de seminarios de cursos este, eh, y posteriormente se desarrollaron dos experiencias una en la Universidad de San Carlos de Guatemala en lo, eh, del año 2001 al 2003 eh, y también aquí en el posgrado de la Facultad de Derecho de donde se desprende esta, este, este trabajo eh, eh, eh, que yo he venido desarrollando eh, sobre eh, eh, sociología jurídica pero más particularmente sobre eh, derecho indígena o sobre derechos eh, culturales eh, y yo soy profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pero también profesor en el posgrado de la de la Facultad de Derecho de aquí de la UNAM eh, y con un enorme compromiso, eh, no solo eh, por nuestros distintos orígenes, yo de origen soy guatemalteco, eh, soy de una comunidad maya quiché de los altos de Guatemala y eh, asumo eh, completamente mi identidad y toda la historia eh, que hemos tenido desde hace 500 años y que evidentemente pues han habido toda una serie de atropellos a todos eh, a toda esta forma de diversidad étnico-cultural eh, a través de procesos de resistencia que han sido muy importantes y al mismo tiempo también de lógicas capitalistas y neoliberales eh, que han hecho mella en las identidades de los pueblos indígenas. Vivimos en un colonialismo interno que nos ha colocado en una situación muy difícil y las universidades no escapan a este discurso, eh, a veces como legitimadoras, incluso todos estos eh, procesos. Eh, de esa cuenta que nosotros eh, eh, tenemos un compromiso real eh, y efectivo con las eh, comunidades pero al mismo tiempo con muchos otros grupos de trabajo, con muchas otras organizaciones que nos han venido apoyando eh, pero que nuestro quehacer es fundamentalmente académico eh, pero también eh, político en el sentido amplio del término eh, porque estamos comprometidos con, con muchos procesos pero eh, en todo caso, nosotros lo que queremos dentro de nuestra eh, querida universidad es instalar espacios de debate. Eh, hoy por hoy son muy pocos los que eh, eh, tenemos de, dentro de los eh, espacios incluso de nuestras eh, eh, disciplinas eh, académicas, aunque no lo crean, por ejemplo, en muchas facultades de eh, trabajo social, psicología, los profesores que ahí trabajan estos temas les ha sido difícil este, impulsarlos y eh, en ese sentido pues eh, he tratado eh, a lo largo de pues eh, algunos años de impulsar eh, este, este interés, pero recientemente platicando con Claudia y otros colegas nos damos cuenta de que hemos padecido de una especie como de, a propósito de lo que preguntaba la compañera, de un cierto egoísmo o mezquindad académica en el sentido de que trabajamos eh, prácticamente de una forma individual, eh, casi como lobos eh, eh, egonistas, en nuestros, eh, eh, eh, construyendo nuestras líneas de investigación para el SNI, o para nuestros eh, trabajos académicos, o nuestros proyectos eh, personales, pero en donde eh, hacemos un poco trabajo de equipo. Y entonces eh, pensamos con Claudio, eh, ¿por qué no eh, juntamos los esfuerzos, eh, las sinergias? Eh, y a través del equipo muy grande eh, que dejó el doctor Oscar Correas a través de Crítica Jurídica eh, yo eh, eh, eh, y Claudia, eh, que formamos parte de él, decidimos por qué si nosotros eh, en conjunto con otros colegas de crítica pero también de otros colectivos eh, trabajamos esta problemática, por qué no abrimos el espacio eh, y por qué no lo abrimos peor todavía eh, porque eh, si vas a ser crítico y, y, y quieres eh, eh, eh, eh, trabajar los temas, ¿por qué no hacerlo permanente? De esa suerte de que nosotros queremos que este espacio eh, a través del seminario sea de una forma permanente en donde vamos a eh, a continuarlo de una forma reiterada, eh, por lo menos una vez al mes o cada dos meses en distintos eventos académicos que no solo tienen que ver con el seminario, sino también con las conferencias anuales de clínica jurídica, con las jornadas casianas que desarrollamos, también con un nuevo eh, evento eh, académico que se viene la próxima semana, eh, que a ver si nos puedes pasar más información de Humberto en dos semanas que viene otro evento, tú también Congreso, coordinas, Congreso, está es? eh, eh, que está aquí, eh, dos, que va a ser aquí, eh, va a ser del de 17, el de, el, la semana del 9 de abril, eh, del 9 de abril al 11 de abril, bueno, entonces, yo las líneas que trabajo entonces son típicamente derechos humanos de eh, pueblos originarios, y últimamente lo que hemos eh, venido desarrollando es cómo impulsar formas de crear nuevas metodologías y epistemologías para la enseñanza de la sociología jurídica y sobre todo de los eh, derechos de los pueblos eh, originarios, pero eh, a la manera de talleres también con los uh, propios pueblos. Entonces, eh, el seminario eh, trabaja a manera académica, así como estamos nosotros, pero también damos talleres en las uh, propias comunidades eh, Ahora mismo regresé de Guatemala y dimos un pequeño taller con comunidades eh, y eh, también apoyamos otros otras eh, comunidades aquí en la Ciudad de México, ACES. Entonces, nuestro trabajo también es que ustedes se lleven todo ese legajo de conocimientos, pero también de habilidades para que ustedes puedan reproducir todos estos seminarios en sus diversos espacios. Eh, para nosotros... Eh, eh, lo importante es que ustedes sean sus constructores de conocimientos y que ustedes mismos eh, eh, no solo sean especialistas, sino que al mismo tiempo también eh, sean eh, muy buenos eh, elaboradores de talleres y que sean muy buenos eh, profesores eh, que puedan acompañar a las comunidades. Y en ese sentido, los que son juristas, que ahorita vamos a ver quiénes son juristas, pero de aquí de todos ustedes, ¿quiénes son juristas? Algunos de ustedes caen en su cuerpo. Todos los juristas, pues nos vamos a abocar más al, al campo del derecho y vamos a apoyar eh, a los antropólogos, ¿verdad?, que tenemos ideas, eh, eh, o a los científicos sociales que tenemos ideas eh, y a veces más bien prejuicios y estereotipos sobre lo que es el derecho, ¿verdad? Y ahí entonces, la, eh, un primer compromiso es romper ese, este etnocentrismo, o esta, digamos, esta visión muy individual de, de las ciencias sociales y vamos a a tratar de eh, dialogar entre todos. Eh, no sé si ahora sí te presentes... Ante an, an, lo que estás diciendo, lo único que voy a decir es lo que dije hace un momento, y, y yo creo que el doctor Cora está de acuerdo conmigo, el que decide en un tribunal hacer a alguien que pasó por una facultad de derecho público. <risa> <risa> no, eso puede ser tomado como bueno o puede ser tomado como, como malo. Pero bueno, no será para es un chiste local de homólogos y abogados pero bueno este yo me presento yo soy Claudia Mendoza Antunes